Hola, mi nombre es Jerónimo García Romero. Soy médico del deporte y profesor titular de la Universidad de Málaga en el área de educación física y deportiva. En este MOOC de Deporte, Crecimiento Personal y Salud, Artes Marciales, me voy a ocupar de hablaros de los conceptos más esenciales relativos a distintos aspectos relacionados con el entrenamiento deportivo en las artes marciales. En este vídeo os mostraremos el esquema general y los objetivos docentes de estos módulos. En primer lugar, trataremos sobre los conceptos básicos esenciales para la comprensión e integración de lo que se verá en las otras piezas. Se verán conceptos básicos tales como el concepto y las claves del entrenamiento deportivo, los principios básicos del entrenamiento, la respuesta y adaptación al ejercicio físico, las cualidades físicas básicas, cuáles son las vías energéticas en el ejercicio y los tipos de fibras musculares y la estructura general del aparato locomotor. Estos conceptos son de crucial importancia, pues del conocimiento e integración de ellos dependerá la futura comprensión y aplicación de los contenidos que se verán en las otras unidades. Y, por supuesto, se abordarán los aspectos más esenciales relacionados con el entrenamiento de la fuerza, con el entrenamiento de la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, el calentamiento y la vuelta a la calma. Por tanto, nuestros objetivos docentes serán conocer y comprender los principios básicos del entrenamiento, las cualidades físicas básicas, los aspectos más esenciales de la función muscular del deportista y los fundamentos del entrenamiento en las principales cualidades físicas básicas.